En el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador Y el único nombre dado a los hombres En el que podamos ser sanos, salvos De toda maldad Padre gracias por tu palabra Por el mensaje que vamos a dar Que sea tu Espíritu Santo Señor Tocando los corazones de las gentes Que están sentados en este lugar Y aquellos que nos están viendo ahí en su televisor Dios En el nombre de Jesucristo Te damos gracias Por esta gran oportunidad Amén, amén Dice la Biblia en el Salmo 1 Bienaventurado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 para todos los hombres, para todas las personas que han, eh, se han eximido de agradar al mundo, se han eximido de agradar los uh, deseos del mundo, la concupiscencia de la vida, de los ojos, etc. Y el Señor dice que somos bienaventurados cuando nosotros guardamos nuestra mente, cuando guardamos nuestro corazón, pero es mucho pedir cuando estamos nosotros e identificados con una naturaleza pecaminosa, ¿cómo se puede lograr conservar realmente el no involucrarte dentro de los lugares pecaminosos, en los consejos de los malos, en camino de prevaricadores, en camino de los perversos, solamente teniendo un corazón nuevo, solamente teniendo una relación personal con Jesucristo como Señor, como único y suficiente salvador. Usted no puede pedirle a un árbol, un, a un hogar que le dé peras, ni puede pedirle a un manzano que le dé aguacates, porque la naturaleza del árbol es una naturaleza que está identificada con la semilla que se ha sembrado en la tierra. Nosotros para poder realmente estar identificados como personas que nos guardamos nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pasos, que van rumbo al mal, necesitamos tener precisamente la semilla de Cristo en nosotros para poder ser árboles plantados junto a corrientes de aguas. Si nosotros queremos realmente cumplir la palabra de Dios y se ha preguntado usted que está en la liga por primera vez a lo mejor eh, durante su juventud y, en, y como jugador le quiero decir que nosotros hemos pagado un precio como creyentes del evangelio, hemos pagado un precio para moldear nuestra boca hemos pagado un precio para moldear nuestra mente, hemos puesto nuestro corazón en la confianza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nadie absolutamente puede nadie puede hacer las cosas de Dios, ni las puede entender porque simplemente el hombre está vendido al pecado y mientras no tenga un nuevo nacimiento mientras no tenga un encuentro con Dios siempre va a ser el hombre pecaminoso se identifica con las malas palabras se identifica con los malos pensamientos se identifica con los rincores con los odios, con las cosas que la vida trae como consecuencia de una tierra que está perdida que no conoce a Dios por eso el Señor dice yo quiero bendecir al varón, yo quiero bendecir yo a la mujer, yo quiero bendecir a toda la persona que se sujete y no ande en caminos de malos, que no se siente en silla de escarnecedores, sino que medite en mi palabra, medite en mis estatutos, medite en mis mandamientos. La Biblia dice que estos mandamientos son vida, si nosotros obedecemos esta palabra, si vivimos conforme a la palabra, entonces no vamos a batallar para dar el fruto que Dios quiere que demos. Mientras no esté sembrada la semilla de Dios O sea, la palabra de Dios en nosotros No podemos dar frutos que sean de paz No podemos dar frutos que sean de santidad No podemos dar fruto que sea de bondad y misericordia ¿Por qué? Porque la semilla que tenemos es una semilla pecadora Es una semilla que se identifica con el diablo El, de, el rey de la maldad, el príncipe de las tinieblas Y por eso el Señor dice Yo quiero que entiendas que si tú me das tu corazón Si tú me das tu vida si tú me das tiempo a mí Yo voy a ser de ti un hombre de bien Voy a ser de ti un hombre Un padre de familia en el día de mañana Si no estás casado, que sea responsable Que tenga principios Que tenga moralidad Y si tú realmente entiendes la palabra de Dios Y la obedeces en la palabra de Dios Vas a ver resultados Dices que serás como árbol plantado Junto a corrientes de las aguas Que darás su fruto en su tiempo Y que tu hoja no cae ¿Qué quiere decir esto? Que siempre habrá verdor en ti, que siempre habrá vida en ti, que siempre habrá esencia en ti, propósitos en ti. Mientras tú estés apartado del agua, de la palabra de Dios, serás un tronco seco, serás una rama que, que simplemente nace por nacer sin propósitos, sin fundamentos, sin sueños, sin anhelos. Dice la Biblia que todo lo que hagas, prosperará, que todo lo que proyectes en tus estudios, en tu carrera, en tu negocio, en todo lo que hagas todos los días, dice que va a haber bendición. Esa es la promesa de parte de Dios. ¿Cómo conseguir las bendiciones de Dios? Deuteronomio 28 dice y acontecerá que si oyeres y obedecieres atentamente los preceptos y mandamientos que prescribo hoy, Vas a ser bendecido en tu entrar, vas a ser bendecido en tu salir, vas va a ser bendecido la mujer que tienes, va a ser bendecido tu familia. Y dice, hasta la bestia del campo que seas propietario. Vamos a ser bendecidos sobremanera, pero necesitamos la palabra. ¿Quieres cambiar de tu mente? ¿Quieres cambiar de tu forma de hablar? ¿Quieres tu, eh, cambiar tu forma de ver las cosas y verlas de una manera sensata, prudente? ¿Ya no quieres ver tanta tragedia? ¿Ya no quieres ser parte de las estadísticas malas, necesitas que la palabra de Dios nazca en tu corazón para que entonces puedas recibir los frutos que quiere Dios y prosperes en tu vida. Todo te va a salir mal si Dios no es el fundamento. Hay una escritura que dice, si Dios no edifica, en vano trabajan los obreros o los edificadores. Todo lo que hagamos no va a resultar. Te vas a dar cuenta que tu tiempo no va a rendir, te vas a dar cuenta que tu dinero no va a, a, a surtir el efecto que tú, eh, que tú quieres, te vas a dar cuenta que tu vida va a ser una vida di diferente, una vida sin sentido. Por eso el Señor dice, yo quiero que entiendas que los malos serán como el tamo que arrebata el viento. La decisión de cada individuo de tomar la palabra de Dios o de rechazarla es individual. Nadie absolutamente te puede obligar A que tú recibas a Jesús como tu Señor Y que tu vida sea transformada Que tú puedas tener el motor o la decisión Para que tu vida tenga un cambio radical Dice que los malos Porque así se les considera a las personas Que rechazan la palabra de Dios Son como el tamo que arrebata el viento El tamo es esa, algo que el viento se lleva y, y, y, no, y no lo puedes volver a ver Dice por tanto no se van a levantar los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. En otras palabras, no va a haber una mezcla de malos con buenos en el juicio. Los malos tendrán un juicio aparte que será para condenación, pero los buenos tendrán, escúcheme bien, una, un tribunal que los juzgará y entonces ahí Cristo será el que juzgue la vida de los que han obedecido la palabra de Dios. Pero en el caso de los malos, la Biblia dice que el Señor se sentará estará en el trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, y juzgará a todas las personas que no quisieron nada con Dios, son considerados malos, son considerados desobedientes, porque tienes que entender que hay una paga para el pecado, Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice, por lo tanto ni los pecadores están en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos, Va a perecer. Ahorita, a lo mejor tú dices, no, yo todo lo que hago, mira, Dios me ha bendecido y, y, o, o simplemente lo he logrado con mi conocimiento, con mi intelectualidad, con mi sabiduría, etcétera. Pero déjame decirte una cosa, va a perecer tarde que temprano. No vas a disfrutar absolutamente nada y cuando te mueras tristemente vas a tener que darle cuentas a Dios y las cuentas que le demos a Dios dependerán de esto. ¿Cómo de esto? Sí, porque aquí está lo que tenemos que hacer para la vida. El primer mandamiento, amarás a Jehová, a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza Y el segundo, amarás a tu prójimo Amas a tu prójimo, no lo maldices Amas a tu prójimo, no le robas Amas a tu prójimo, no lo utilizas como instrumento de beneficiencia para ti Sino que es lo que haces, que te das a sí mismo El Señor Jesús se dio por nosotros, siendo aún pecadores Él no escatimó el entregarse y decir Consumado es para que yo fuese libertado, para que tú fuese libertado Termino diciéndote Hoy se te ha hablado la palabra de Dios A usted que me escucha, que me ve a través de este video Ahí en Youtube por medio de esta tecnología tan importante que Dios nos ha dado Si usted ha escuchado el mensaje, recuerde Tiene esta oportunidad, reciba a Jesús como Señor y Salvador Y usted será libre de toda condenación La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida Sino que el enojo, la ira de Dios está sobre él Juan capítulo 3 verso 36, se lo dejo de tarea y a ustedes los que están aquí les quiero decir una cosa, si no tienen a Cristo como Señor, este es un momento oportuno para decir me quiero reconciliar contigo, quiero que entres a mi corazón y Jesús entrará, repita conmigo Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mí, reconozco que soy pecador, y Dios, no tengo que confesar mis pecados a ningún hombre, ni tampoco tengo que confesarlos uno a uno, para que tú me perdones. Tú conoces todos mis pecados, te pido Señor de mi corazón que me perdones, y escribas mi nombre en el libro de la vida, y a partir de hoy quiero servirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si lo hiciste de esta manera, esto servirá para que inicies una carrera en el Evangelio, y a partir de hoy... Si tomas, deja de tomar. A partir de hoy, si fumas, si fumas, deja de fumar. Si robabas, deja de robar. Si mentías, deja de mentir. Todo lo que te venga a la mano, analízalo. Y si tu conciencia te dice que es malo, no lo hagas. Después la palabra te enseñará cómo vivir la vida. Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor bien fuerte.